Bienvenido a un nuevo Enta y esta vez es Aruba Itoshi y yo se muestran las historias de algunas chicas en un día de trabajo normal, pasando por situaciones que están por arriba de lo que es el servicio habitual. Ellas son Arase Yuri. Ella está en busca una forma de ganar dinero, y termina trabajando como conserje limpiando ventanas en un edificio, aunque lo más raro es que ensucia más de lo que limpia si saben a lo que me refiero, Kagurazaka Fuminaka. Una chica que tiene una afición por el cosplay entra a trabajar como Mai, ella prepara exquisitos platillos incluyendo el poste en diversas posiciones, o si Momoka. Ella estudia a la universidad en las mañanas y trabaja como tutora personal en las noches, aunque las clases que imparte no necesariamente es algo que se aprenda en la escuela.